Bien, y en este otro ejemplo lo que tenemos es cómo generar en este caso o cómo dibujar una onda senoidal. La idea es utilizar la, la instrucción esta de senoide para generar una onda que tiene una amplitud de 1,41 y una frecuencia, en este caso, de un hercio. ¿Vale? Pues bueno, vamos a, a, a hemos subido el código a la, a la placa, vamos a pasar aquí a la, al plotter de Arduino para que veáis cómo funciona. Vale, pues muchas gracias.